Hola, mi nombre es José Luis Segovia y hoy día, 29 de agosto del año 2022, vamos a revisar algunas medidas que el gobierno peruano ha dispuesto para enfrentar la pandemia de COVID-19. Entre ellas, la movilidad, el transporte aéreo y el acceso a instalaciones. Entre las medidas, eh, en, en, en, muchas de estas medidas considero que ya son obsoletas, otras medidas ni siquiera han debido implementarse por atentar contra los derechos humanos y deben de revisarse. Veamos algunas de ellas. En primer, en primer lugar, vamos a revisar las medidas en relación a tener los ambientes ventilados. Según el gobierno, las entidades públicas y privadas deberán tener sus locales debidamente ventilados con puertas y ventanas abiertas cuando sea posible. No menciona nada cuál es el nivel de ventilación ni, la, una, ni existe una medida de la calidad del aire. Sabemos que se puede medir la calidad del aire de un, de un local cerrado mediante el, midiendo la cantidad de la concentración de dióxido de carbono con dispositivos especiales midiendo esta concentración uno puede conocer si el aire está debidamente ventilado en ese, en ese local. No existe nada al respecto en las medidas presentadas, es una medida completamente inútil en realidad. Además, nos dice que eh, para ingresar a locales uno debe presentar un carnet físico con la vacunación, con las tres dosis de vacunación, para trabajar, para concentrarse, para, para, ir, para ir a lugares este, con alta concentración de personas. Pero tampoco reconoce el gobierno. Que las personas, que la inmunidad no solamente se logra mediante inmunizaciones o vacunas, sino también mediante cuando una persona se ha recuperado de la enfermedad, también está inmunizada. Y es posible que tenga mejor inmunidad que la, este, que, de, la de la que ha sido obtenida la vacuna. Este, este hecho no está incluida dentro de las, de las recomendaciones. Sabemos que en el Perú, gran parte de la población ha sido infectada o ha sido vacunada. Además, dice ahí que el uso de las playas, ríos, lagos, lagunas y piscinas requiere presentar el carnet de vacunación. No se sabe por qué, porque sabemos que los vacunados pueden infectarse y también pueden dispersar el virus. Pero si están vacunados, entonces tienen, están protegidos contra enfermedad grave. No, no, no se entiende por qué no pueden acceder a las playas, ríos, lagos y lagunas este, y presentar su carne de vacunación para hacer uso de ellos. Otro punto importante es en relación al transporte aéreo. Mencionan que en vuelos nacionales las personas deben acreditar haber recibido sus dosis de refuerzo, o sea, tres, tres dosis, o haber, en caso que no hayan cumplido completado el esquema de vacunación, deben presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar. Esta reglamentación en realidad no se está, no se está implementando en la, vida, en la vida cotidiana. Es muy difícil de controlar. La gente sabe que ahora con, la, con el aire del Omicron las personas pueden infectarse, pueden y adquirir una enfermedad bastante leve pueden, que puede causarles ni siquiera puede causar fiebre a veces y este pueden viajar por sin ningún problema. ¿no? Entonces no hay ningún, no hay ningún, ningún problema en, rel, en relación a eso. Es decir, la población no está haciendo este, no está escuchando, no está, no está haciendo este caso a estas indicaciones. En relación a los vuelos internacionales, es importante notar que hay una reglamentación en la cual si una, una persona va a llegar al Perú desde otro país, si eres peruano o extranjero, deben acreditar las vacunas, tres dosis, o si no, si no pueden acreditar tres dosis, deben presentar una prueba molecular negativa. Eso, este esquema, el hecho que se pida tres dosis o prueba molecular de vacuna para embarcarse este, al país, al Perú, un ciudadano peruano, para embarcarse a su país, me parece que es completamente contra, contrario al, a las leyes internacionales, al sentido común, porque una persona no puede ser vetada de ingresar a su propio país, aún si estuviera infectado por alguna enfermedad infecto contagiosa. Podría ser VIH, podría ser la gripe, podría ser COVID. No existe una razón para decirle a un ciudadano peruano que no ingrese a su país. No debería existir ninguna razón para evitarle el ingreso a su país. Esta reglamentación debería cambiarse de inmediato. Nunca debió haberse implementado de esa forma. Es un abuso. Además, el, quiero, quiero mencionar que esta reglamentación este, es solicitada por el país, no es solicitada por la aerolínea. Las aerolíneas no tienen mayor problema porque el aire dentro de la, del avión está filtrado. Se recomienda que usen obviamente las personas mascarillas al viajar, especialmente si son... Uh, este si tienen este, enfermedades que les puedan agravar una posible infección eso en relación al transporte aéreo además los peruanos los uh, extranjeros que no, no se les pide solamente el esquema de vacunación de su país para llegar al Perú. No se les pide tres dosis, se les pide solamente el esquema de vacunación de su país. Y otra vez no, no podemos, no, no, no se, no se tome en cuenta que si una persona ha sido infectada y ya se ha recuperado de COVID, tiene también inmunidad. Está demostrado científicamente que tiene inmunidad por más de un año, dos años eh, este, contra, este, contra enfermedad grave podría reinfectarse, es cierto, pero contra enfermedad grave y fallecimiento está razonablemente protegido, casi o mejor que, que con la vacuna. Eso está demostrado científicamente. Veamos otra reglamentación que tiene que ver con eh, la presentación del carnet de, de vacunación. La, la, las reglas dicen que se debe presentar el carnet de vacunación para ingres al ingresar a espacios públicos y privados. Ese carnet de vacunación debe tener tres, debe a ver, mostrar tres dosis Pero ahora estamos viendo en estos días, con la era del Omicron, en realidad, que las personas, aún con tres dosis, se están reinfectando y pasan este, una enfermedad muy leve. Ya no, ya la, ya los, este, las, las empresas no están cuidando, ya no están observando, ya no están requiriendo, inclusive, este. Que ver, ver un papel con un QR, nadie, nadie está comparando el DNI con el, con el, con el QR o con el, el, las dosis. Es una medida completamente contraproducente. Nadie está haciendo caso de esta medida. Y el gobierno el Estado al poner una medida que, nadie, que la población escucha, pierde autoridad. Solo por ese hecho, esta, el carnet de vacunación debería de abandonarse. Además, por el hecho de que no, no tiene sentido técnico o científico haber implementado un carnet de esta forma. he mencionado que una persona puede haberse recuperado de COVID y no necesita en realidad ninguna dosis de vacuna, pero se le está obligando a las personas a vacunarse. Esos son los temas que quería considerar hoy día. Espero que las autoridades tomen o revisen los temas que he mencionado. y podamos este, superar este tema. Considero que la pandemia en estos días están terminando. Vamos a entrar en un periodo de endemia donde todos este, tenemos que cuidarnos todavía. Eh, van a haber re reinfecciones y estas reinfecciones van a, van a ser muy muy leves, casi como de, un, este, de una gripe o un resfrío. eso lo han mencionado los virólogos especialistas en el tema. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.